Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube ¿Cómo les va? ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Qué estarán haciendo cada uno? Les deseo lo mejor, les deseo que estén muy muy bien Y hoy les vengo a traer algo... Un tanto... No sé si distinta sería la palabra, pero algo que, que... bueno, vamos a probar a ver qué onda, a ver si les gusta Me gustaría que me dejen en los comentarios si les gusta este tipo de videitos que voy a hacer Vamos a hacer algo rapidito eh, ...que tiene que ver con este tanque Excelsior... ...este tanque Premium de Tier 5 ...y como bien puse en el título de este video... ...que aún en realidad no lo puse, así que estoy adivinando lo que voy a poner... <ríe> eh, ...tiene que ver con que es un tanque que es muy divertido de jugar... ...es muy entretenido... Eh, <ríe> ...es muy desestresante... ...a todos nos habrá pasado, o a vos te habrá pasado... ...de que salís al campo de batalla... Tenés un mal día, no te sale una, la retícula no termina de cerrarte, tenés 10 habilidades en el tanque y así todo, no le embocás ni a una vaca que pasa a 2 metros al lado tuyo. Bueno, está bien, tranquilo, tranquilo, tranquilo que acá llegó el Excelsior. Este tanque Premium de Tier 5, bien, es eh, un tanque de la, de la Nación eh, de Inglaterra, británica, y y la verdad que lo traigo acá al canal y quería hacer una pequeña reseña histórica y contarles un poquito lo que tiene que ver con este tanque porque es muy divertido de jugar sinceramente es muy entretenido, salen partidas que son muy muy locas y, y entieres de 4, 5, 6 y la verdad que por lo que vale que son 1500 monedas de oro te vas a pasar unos momentos que te vas a morir de la risa eh, yo la verdad que lo que tiene que ver con este tanque lo recontra hiper mega archi recomiendo su compra eh, porque porque como les dije recién es divertido y si lo jugás en Sudamérica más todavía porque encima a veces salís contra, contra los bots y son muy divertidos porque se quedan ahí medio a medio viste eh, mirando al cielo y si este qué hace bueno y a veces ah, salen partidas que son muy, muy graciosas pero pero bueno más que nada para eso para tratar de, de sacarlos un poco de, de esos malos días de esos malos momentos que, que te pudrís de que no te salga una de que te llueven los, la, te hace focus la artillería te entran por todos lados te dejan solo o sea bueno esos días negros negros te agarras el excelsior te sacas un ratito de este te jugás 3, 4 partidas en Sudamérica y vas a ver que vas a relajarte un poquito eh... Y después ya vas a tener ganas de, de jugar con otros tiers más altos O, o con otro, u otro modo que, que no sea una batalla aleatoria Bueno, vamos a hacer un poquito una reseña histórica De lo que tiene que ver con este tanque eh, Dice que es un tanque de asalto experimental Sobre la base del chasis del Cromwell, ¿bien? O sea, tenemos la, el, el, digamos, la base del chasis de un Cromwell Que es un tanque medio de tier 6 De la rama inglesa, por supuesto y fue desarrollado como un reemplazo para los tanques de infantería y de crucero. El desarrollo comenzó en 1942 y dos prototipos designados Excelsior fueron construidos por la compañía inglesa Electric, o sea, sería la compañía English Electric. En 1943, 1944, ¿bien? Después que las pruebas de campo, después de las pruebas de campo, el proyecto fue cancelado en favor del tanque Churchill, que ya había sido desarrollado, o sea, esto fue un prototipo con la base del chasis del Cromwell. Y al final no salió, se decantaron por el Churchill. Eh, que dicho sea de paso, también está en la rama inglesa. Así que bueno chicos, acá tenemos esto. Acá algunos de los detalles del, del, del tanque en sí. Pegamos, mmm, por lo general tenemos un daño de 110. Pegamos un poquito más, a veces un poquito menos, pero andamos siempre por ahí. Yo te diría que saca un poquito más de 110. Siempre estoy en 120. Eh, también puedes pegar tiro de 100, ¿viste? Pero por lo general estamos ahí en 100, pi... 100 y pico. 115, 120 más o menos. Por ahí andamos. La penetración es de 91 y 144. Y 38 con explosiva, ¿bien? O sea que... Vamos. Reconta de sobra. Eh, contra los tieres 5 y tieres 6. Recuerden que hay algo que no les dije. Pero que... No, no me lo voy a guardar, que es un tanque con el matchmaking limitado. Bien, eso significa que solamente vamos a ver tanques de tier 6 máximo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, salimos con nuestro tanque pesado Excelsior de tier 5 y lo máximo que vamos a ver son tieres 6. Y con 91 de, con AP y con 144 como APCR le entramos casi a cualquier cosa que se nos ponga delante. Tal vez podemos ser un poquito más complicados si se nos llega a aparecer un 150. Eh, el pesado ruso de tier 6. Eh, tal vez puede que le lleguemos a rebotar a un tirito un KB2, pero por lo general le vamos a estar entrando. Tenemos una cadencia de tiro de unos 15,79, lo que va a ser más o menos eh, una recarga de unos 3.2.3 segundos y tenemos un DPM de 1.736 para un tier 5 está bastante bastante bien, tiempo de apuntamiento o sea, el cierre de retículas de 2.3, si le metes un cierre mejorado y todo ese tipo de cuestiones, más habilidades y demás vas a estar casi en 2, seg en 2 segundos o sea, nada, nada despreciable la dispersión es de 0.40 a 100 metros, eso sí te está pidiendo, con este tipo de dispersión te está pidiendo que lo juegues a cortas distancias eh... Después tenemos un blindaje, bueno, los puntos de vida también que, que es importante, son casi 700 puntos de vida para un tier 5, ¿bien? O sea, no está nada, nada mal. Pensá que a veces un, no sé, con el Panther 8, -8 de tier 8, te pego 2.40, o sea, tranquilamente te podés comer dos tiros de un tier 8, o sea, re bien, puede decir algo, ¿no? Por decir ejemplo. Bueno, eh, blindaje del chasis 114 frontal, o sea, y de torreta, 114. O sea, es bastante, bastante duro. 92 por los laterales de la torreta. Obviamente, el chasis es de manteca lateralmente. Eh, pero trasero también tiene 108 y 92. O sea, tenemos un tanque que está bastante blindado. Y la forma para colocarlo es esta. Cuando te enfrentas a otro. Es en posición de diamante. ¿Entendés? Mostrando la punta de, de la oruga casi. Eh, o sea, bien anguladito. Bien anguladito este tanque bajo. Y estos 114 se van a ir como unos 130. Ciento... 30 más o menos, una cosa por el estilo. Después, bueno, el rango de visión, 350, son pesados, no podemos pedir mucho, tenemos que estar en primera línea. Velocidad máxima 38,60. Esto me sorprendió. Es bastante, bastante bastante, bastante ágil. Y la potencia específica es de 14,62. O sea, tenemos la movilidad de un medio casi. Está bastante, bastante bien. Pero tenemos el blindaje de un pesado. Tiramos cada 3, cada 3 segundos y piquito. Pegamos 110, 120. No está nada mal, chicos. O sea, está bastante bien. Eh, y encima pensá que ni siquiera vas a ver tier 7 Solamente tier 5, tier 4 y tier 6 Máximo Y que encima tier 6, pocas veces veo Sinceramente Así que bueno, vamos a ir al campo de batalla eh, Y les voy a mostrar una partidita cortita Que, que tuve ayer creo eh, Pero para que vean que está que está bueno y que, y que vale la pena Que vale la pena el tanque, el tanque en sí Porque está bueno, son 1500 moneditas de oro eh, que no, digamos, tampoco es que es un exceso y que no que es impagable, pero bueno, eh, más allá de eso, dale, vamos al campo de batalla y, y vamos a ver cómo se desarrolla este querido tanquecito eh, que, lo, que lo quiero mucho y, y está muy bueno. Vamos, bueno, ahí vamos a arrancar la partida. Estamos acá en Redshire o cómo se dice, comarca roja, ¿no? Bueno, salimos contra tier 6 Yo creo que esta partida la perdimos, me parece Porque no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer que la grabé Bueno, no importa, pero la cuestión es que Quiero que, que vean que, que está bueno el tanque es. Está peor Y tengan en cuenta que encima, mira yo lo tengo en 3.5 Porque tengo la tripulación en 80 y pico por ciento O 90 por ciento, algo así o sea, ni siquiera, digamos... Está bueno si querés entregar en tripulaciones tipo de Super Kong, de todas esas cosas, ¿viste? De, de tanques que están... de la, los, A ver, los pesados de la rama inglesa, básicamente. El tema mío particular, mi problema particular... Es que no tengo ningún pesado de la rama inglesa. O sea, le tuve que meter la tripulación que venía de... Ahí de fábrica. Y todavía la tengo bastante pelada. Porque ya te digo... Termina recargando en unos 3.3 segundos, más o menos... Y yo lo tengo en 3.51. Igualmente ya te digo. Vas a ver que... Que el cierre de retícula no es, no es malo. Que, que te pide... Y fíjense que nos vamos a enfrentar contra qué. Contra un k 85 Y contra un par más que son... Son duros. Bueno, y como les dije. Otra cosa que les dije recién. Eh, tenemos matchmaking limitado. Fíjense. Salimos. Con tier 6 máximo ¿bien? esto es lo máximo que nos puede tocar contra tier 6 hola, escóndate T24 3, 2, 1, cantalo, cantalo, cantalo Chao. ¿viste que no es malo tirando? yo que te dije mirá, ya estamos de vuelta recargando de vuelta, adentro 116, ¿qué te dije? bueno, ahí ya tiré por, tiré, tiré fruta ahí al mango <ríe> eh, Fíjate que vamos 116 el primer tiro y 100 el segundo ¿bien? O sea, ya pegamos dos tiritos, tranca acá, contra un tier más alto encima. Ese Skoda T 24 salió mal, mal, mal por él. Bueno, acá eh, yo mucho no me, no me mando, porque si yo me mando acá como un campeón, ahí adelante, eh, que tenemos vida para hacerlo, tenemos 670 puntos de vida. Fíjate, el, el que tengo al lado, ¿cuál es el Panzer 4 H? No lo bien. Ahí va. Fíjate, tiene 480 puntos de vida. Nosotros tenemos, nosotros tenemos 670, ¿ok? O sea, ahí está. ¿Ves? ¿Qué te dije? ¡Ay! Le arre. Eh... Bueno, eso es lo que les decía. Si vos te mandabas ahí como un campeón, mira lo que te iba a parecer. Te iba a aparecer el AT2, te iba a aparecer el kbchet 85, te iba a rodear el Matilda, y vas a estar puteando el equipo y diciendo que no, pero este equipo es una porquería, que toque el otro, que no puede ser, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cuando sos punta de lanza con un tier menos... Acá arriba, pero por supuesto que sí. El chichón 7, Arriba el AT2. Le vamos a entrar sin ningún problema. Es muy, muy duro el AT2. Es muy, muy duro. Muy duro. Mirá. No le puedo entrar. Le estoy disparando oro. Son 144. Ahí la Arti. Ahí me confío porque la Arti le tiró. Debe estar estudiado, Con lo cual su retícula debe tener el tamaño del obelisco. Bueno, del obelisco. El tamaño de una cancha de fútbol, quiero decir. Adentro, de vuelta. Le... Le herimos al comandante, seguro. Eh, ¿Qué más? Bueno, ahí se va para atrás el AT-2. El K85 está por ahí. Fíjense que ya llevamos 549 de daño. Y no hicimos nada todavía. O sea, fíjense lo efectivo que es este tanque contra, contra otros tieres. Incluso, como te dije recién. apuntado No hace falta apuntar mucho con 144 de... De penetración. ¡Ay! ¡Qué suerte que tuvo! Mirá, mirá, que es increíble. A veces el RMG... Bueno, otra de las cosas, mira, el PZT-25. 610 de vida. También tenemos más que eso. Bueno, el Oi 950 es una bestialidad. Pero pensá que el Oi... Mira lo que es... Una, es una mole, no, ¿no? Yo prefiero usar este que... Tengo mucha más movilidad que el Oi. Olvídate. Bueno, ahí está el cruzader. Otro mediano. Lo mismo, yo sigo recalcando el tema de la vida Mira, tiene 4.50 4.50 tiene, me parece Sí, ¿no? Sí um, Bueno, ahí arriba Nunca se pongan Eso, eso es un error Es un error eh, Un error, y menos con una sucia no olvídate Si vos sabes que está acá, pues yo ya Yo ya lo había spoteado al cruzar y él no había espoteado entonces el en lo que tenía que haber hecho es empezar a retroceder en línea recta, cubriéndose con esa piedra de ahí y bajar por acá. Y ponerse más o menos acá donde estoy yo. Así no le dan de todos lados porque acá le podían dar de los que estaban atrás campeando, los que están ahí arriba de la cosa. Este mismo, el cruzader, la artillería. O sea, nada, era un festival de tiros. Bueno, ahora sí yo lo voy a buscar porque se va... El... Sí, sí, sí, eh, ya sé, ya lo vi. Bueno, mano a mano contra el cruzader. Adentro, le rebotamos. Porque somos un tanque pesado y somos muy duros. Y bueno, con la ayuda del PZ nos lo. No lo matamos nosotros, pero lo mató el compañero. No importa. Perfecto, buenísimo. Gracias. Ahí nos ponemos afirmativo. afirmativo nos, nos damos un beso y un abrazo. Y eh, seguimos ruta. El tema es que ya estamos muy complicados. Yo recordaba que la habíamos perdido esta partida. Porque imagínate, mirá todos los que son. Hay un par de verdecillos por ahí. Eh, y eso indica que son muy, muy buenos jugadores. Eh, así que, nada. Hay que ir con cuidadete. A ver, yo acá pienso... Bueno, el K85 este sí lo quería sacar encima. Eh, acá me pongo a molestarlo solamente. Me pongo a molestarlo hasta que lo hice, lo lleve. Ahí va. ¿Quién lo mató? Ah, la m igual. Bueno, joya. Bueno, estos van a avanzar y yo voy a tomar una decisión... Eh, totalmente distinta Que tiene que ver con el hecho de volver Porque tenés un ligero de aquel lado Tenés artillería, tenés cazatanques es una, es una tontería avanzar Según mi propia perspectiva Porque tenés un Perdón, ¿no? pero tenés un T21 allá Vos vas a avanzar por acá y te vas a comer Tiros de lateral, te vas a caer Tiros del Dicker Max, te va, puede disparar El STRB, te puede disparar la artillería bueno, O sea, nada, es un festival De tiros para ellos y es Ir por ahí es ¿Viste cuando pasan los patitos? Tiro al blanco. Bueno, eso. El tipo tiro al blanco. Entonces, mejor me voy a defender la base. Lamentablemente, mis compañeros no me acompañaron. Decidieron que era mejor quedarse en D... O mejor dicho, en E9. O por ahí. La artillería está, está perfecto que esté ahí porque, bueno... Bueno, el tema, como les digo, eh, no tengo... Y sí, que van a tomar. Eh, acá está el T-34. Otro verdecito, mirá, no tiene. Tiene toda la vida, re... Reproba el chaboncito. Eh... Bueno, y ahí está. ¿Ves? Yo me curo de la Arti. Sé que estando acá, más o menos... Estoy cubierto por el globo este... aerostático. Ahí el Dicker Max. Bueno, mirá. El Dicker... Es una bestia. Pero no te vas a librar de mí, Dicker Max. Yo me voy a ir al infierno, pero vos te... Pero vos te vas a llevar un tiro más. Así se juega. Mirá el T-34... Mirá, a eso jugar bien. El tipo, tranquilo. Él ni, ni, se, ni se mosqueó. Esperó que venga alguno para distraerme. Se dejó que el Dicker Max se comiera los tiros. Y él salió para atrás. Hizo pum, pum, pum. ¿Cuántos tiros me metió? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tiros me metió. Eh, entonces, eso está bueno. Está bueno que, lo, que tengan eso en la cabeza, digamos. El hecho de que... A veces, eh, no siempre está... A ver, el Dicker Max tenía toda la vida y de, de cabeza, es un cazatanque de cabeza, me va me va a castigar con toda la vida completa. Pero, y más si... Y más si el T-4 lo recontra ayudó. Si no, no sé. No sé, mano a mano. Porque yo pego mucho más rápido. El Dicker está recargando, yo lo tengo que estar recargando que de unos 8 segundos, más o menos, si no, no recuerdo mal. Bueno, yo recargo en 3.5. Porque lo tengo mal. Si no, salía unos 3.3. Y pegando unos 110... 100... Más o menos por tiro. Eh, estamos ahí. Si tengo toda la vida completa, ¿no? Pero bueno. Eh, él es un... Cazatanque con un cañón... De tiro 8. Y yo soy un Excelsior... Que... De macho Mike limitado. Pero igualmente así todo, hicimos 1300 de daño. Que no está nada mal. No está nada, nada, nada, nada mal. Así que... Eh, bueno, esta partida ya está más que, más que perdida. Solamente falta que lo vayan a, a buscar al, al O.I. Y bueno, ya está liquidada la partida. Pero bueno amigos. Eh, espero que les, que les haya entretenido la. Que les haya sido entretenida la partida. Que les haya gustado este tipo de. Así de reseña histórica. Lo que tiene que ver con el tanque en sí. Fue un prototipo como dijimos. Es el chasis del Cromwell. Tiene matchmaking limitado este tanque. Está bueno. Así que por 1500 moneditas de oro. Que tampoco es... Ya les digo. Obviamente cada uno... yo me voy a meter en la economía de cada uno. Por supuesto. Pero tienen la posibilidad de adquirirlo. Y pasar unos lindos momentos. Sabiendo que el rival no se la va a llevar de arriba. Eh, y que bueno. Por lo menos vas a pegar tus buenos, tus buenos tiros. Y... Y 1308 es uno de los menores de años que vengo haciendo. Tal vez después suba otra que hice 2500 o 3000 de daño con este. O algo así, que no me acuerdo bien ahora. Sí, creo que eran 2000, 2200 bueno algo así, no me acuerdo. Eh, cuestión que... Que nada, que estuvo buena, fue divertida y, y eso es lo que tiene esta Excelsior. Y ya te digo, si querés mmm, no sufrir con el matchmaking, te sacás este, te divertís. Porque no vas a ver Tier 7 en la vida. Lo máximo que puede llegar a sufrir es esto que yo acabo de, de pasar recién. Y así todos nos llevamos unos 1308 de daño. Y fíjense que rebotamos 545, ¿bien? Eh, así que nada. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado. Que les haya entretenido el video. Suscríbanse al canal si no están suscriptos aún. Síganme en el canal de Twitch y también, que lo voy a estar dejando en la descripción. Si tienen intenciones de que haga... De que haga... Mmm, Análisis de algún tanque en particular. quieren mandarme sus replays. Pueden hacerlo tranquilamente. Como sugerencia en la descripción del vídeo. Si tienen ganas de donar algo para el canal. No hay ningún problema. Como lo hizo el señor Emma el otro día. Eh, que voy a estar haciendo la, el análisis de lo que es el Churchill. Otro tanque de tier 5 pesado de la rama rusa. Ese va a estar bueno. Porque si te interesa subir la rama de pesados. Eh, rusa, va a estar bueno porque la trípula podés entrenar ahí y eh, tenés un montón de tanques pesados de la rama rusa, así que eh, nada, te va, te va a venir bien si sos de los que los que están con el tema este de la Unión Soviética y, eh, y gracias a la donación, lo que estaba diciendo, gracias a la donación de él, que me dio 1700 de oro, 3 días de cuenta premium un espacio en el garaje, eh, gracias a él vamos a estar pudiendo hacer la revisión del Churchill 3 Así que si tenés ganas, querés eh, que haga alguna, algún análisis de algún tanque chico o tenés la duda. Bueno, si no me decís, Che Nando, me gustaría saber qué onda con este tanque. puedes hacer un análisis. Eh, agarro la cuenta de Sheriff o la, del, o la de esta de prensa, digamos así. Y bueno, eh, no hay ningún problema. Hago el análisis del tanque que me, que me pidan. Siempre que sea para ayudar a la comunidad. Ahí estaré. Me mandan la señal y Nando aparece. Bueno amigos, les mando un saludo enorme. Y nos veremos en la próxima. Chao chao.